Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la Asociación Española de la Carretera por invitarnos a participar en esta jornada y compartir nuestras reflexiones sobre cómo la movilidad autónoma y conectada va a influir en la infraestructura física y digital. Y en este sentido, comenzaremos con una introducción inicial, analizando el estado de la movilidad autónoma y conectada y las perspectivas de futuro, Pasaremos después a ver algunos de los retos principales eh, para que, que tienen este tipo de tecnologías, centrándonos especialmente en eh, la, los retos para la infraestructura física y digital. Después comentaremos algunos de los proyectos que estamos haciendo en CETAG en este ámbito y terminaremos nuestra intervención con unas reflexiones sobre los posibles próximos pasos que podíamos, ...en los que podíamos trabajar conjuntamente desde este grupo de trabajo. En una ponencia anterior ya se han explicado los diferentes niveles de conducción autónoma. Importante comentar que ahora mismo tenemos en el mercado sistemas de nivel 2... ...aunque estamos preparados desde un punto de vista tecnológico para introducir el nivel 3... ...en el momento en que la legislación esté preparada y lo permita. En cuanto a la introducción de los siguientes niveles de automatización... ...cabe pensar que el, el nivel 3 se irá introduciendo durante la primera mitad de esta década... ...y el nivel 4 más bien hacia la segunda mitad, si bien algún sistema de nivel 4... ...como el Valet Parking seguramente se introducirá antes. Antes comentábamos las fechas... Propuestas por la VDA alemana, si analizamos otras fuentes como Airtrack, pues vemos fechas similares, eh, tanto para eh, vehículos privados como para vehículos de mercancías. Y también podemos ver fechas relativas a nuevos conceptos de movilidad, en este caso más para entornos urbanos, como es el caso de los eh, robotaxis autónomos o de los ATELs autónomos. En todo caso, lo que todo el mundo parece estar de acuerdo es que la penetración de los sistemas de conducción automatizada va a crecer notablemente en los próximos años, como se observa en los diferentes estudios que múltiples consultoras están haciendo. Así, se puede esperar que en el año 2035, eh, 30 millones de nuevos vehículos eh, fabricados y vendidos ese año incorporarán soluciones y funcionalidades de de automatización parcial o de alta automatización y todo ello asociado pues a, al hecho de las ventajas que la conducción automatizada aporta eh, en el sentido de reducción del de número de accidentes, el error humano está presente en el 90% de los accidentes que se producen, reducción de emisiones, mayor confort y... ...y un mejor aprovechamiento del tiempo que pasamos en el vehículo. Pasamos ahora a comentar algunos de los retos principales... ...para la introducción con éxito de la conducción autónoma y conectada. Y en este sentido pues nos encontramos con la sensórica y la percepción... ...el desarrollo de las funciones de conducción autónoma... ...y de la actuación para que el vehículo se comporte... ...de una manera muy humana y no como un robot. Eh, el replanteamiento del puesto de conducción y del Geoma Interface, la adaptación de la legislación para permitir que este tipo de vehículos se puedan comercializar y eh, los retos asociados a la adaptación de las infraestructuras que comentaremos después con más detalle, así como la conectividad eh, como tecnología clave para el despliegue de la conducción autónoma y eh, cómo ensayar y validar este tipo de sistemas. En relación con los retos asociados a la infraestructura seguramente va a ser necesario ir adaptando las carreteras para facilitar el despliegue de este tipo de sistemas analizando pues, eh, el firme, las geometrías, la señalización horizontal y vertical, los carriles de incorporación y salida, las zonas de parada de emergencia, tener mapas de detalle o, o incorporar tecnologías de conectividad. En los últimos años han desarrollado tecnologías de comunicación vehículo-vehículo, vehículo-infraestructura vehículo, que van a ayudar a, al despliegue de la conducción autónoma. Y así podemos encontrar tanto el estándar de comunicaciones de corto alcance, ITSG5, como la evolución de la tecnología celular hacia el 5G, en el, al final con un entorno híbrido que va a permitir al vehículo ampliar su horizonte electrónico y conocer incidencias que se va a encontrar en la carretera, eh, como pueden ser pues obras, atascos, accidentes, o condiciones climatológicas adversas. Y también los vehículos pueden actuar como propios sensores que van a informar al centro de gestión de tráfico de, de los eventos que va encontrando durante su movimiento para conseguir al final una optimización tanto desde un punto de vista individual de los vehículos como desde un punto de vista eh, más global del gestor del gestor de tráfico y movilidad. Y otro reto muy importante que nos encontramos es el de la validación porque estamos hablando de una nueva generación de vehículos que tienen que cooperar con, con la infraestructura y que deben funcionar en todo tipo de situaciones y casos de uso. En este sentido necesitamos nuevas metodologías que permitan eh, ensayar esos escenarios y casos de uso eh, en entornos de simulación, en entornos de, de, de laboratorio también a través de la validación digital y, y también en pistas de prueba, eh, llevando a las pistas de prueba los casos críticos antes de poder ensayarlos en carretera abierta, eh, en zonas donde tenemos ya las tecnologías de conectividad que nos permiten, probar antes de lanzarlo al mercado los sistemas y terminar de ponerlos a punto. Pasamos ahora a analizar en más detalle cómo la infraestructura física y digital se va a ver afectada por la nueva generación de, de vehículos automatizados. Bueno, en este sentido ya se ha explicado anteriormente el concepto de ODD, Operational Design Domain. El, el vehículo, un vehículo autónomo determinado ha sido diseñado para operar correctamente en un dominio de operación específico, eh, teniendo en cuenta... Que debe funcionar para determinado tipo o en determinado tipo de carreteras, en un rango determinado de velocidades, eh, va a poder funcionar bien solo en unas condiciones climáticas determinadas y respetando pues eh, unas regulaciones eh, de tráfico específicas. El vehículo autónomo va a estar preparado para poder funcionar bien en ciertas carreteras pero va a tener problemas en otro tipo de carreteras que no estén eh, diseñadas adecuadamente para su funcionamiento. Esto lo podemos ver en esta diapositiva en cuanto a autopistas y vías rápidas. Y la complejidad aumenta cuando nos movemos hacia entornos rurales. Probablemente en este escenario de las vaquiñas, pues seguramente ninguno de los vehículos autónomos actuales es capaz de, de operar. Y, y, ...y está preparado para ese tipo de, de casos de uso y de escenarios. Y también la complejidad es enorme y aumenta mucho si nos vamos a un entorno urbano. Y a nivel internacional y específicamente en nuestro caso en Europa... ...se está trabajando en una clasificación de carreteras... ...en función de cómo están preparadas para la conducción autónoma. Uno de los puntos de partida en el Grupo de Trabajo Europeo actual... Es el resultado del proyecto Inframix, que clasifica las carreteras en diferentes niveles según las capacidades que ofrece en cuanto a infraestructura física y digital. En relación con la infraestructura física, pues estamos hablando del tipo de carretera, del pavimento, del rango de velocidades a los que se puede circular en esa, en esa vía, de la señalización horizontal y vertical, de barreras y zonas de seguridad y de cómo es el mantenimiento. En el caso de la infraestructura digital, pues hablamos de si está equipada con capacidades de comunicación vehículo-infraestructura, si da soporte, por ejemplo, al posicionamiento en, en zonas como, como túneles, si dispone de HDMaps, los servicios de información cooperativo que ofrece, la capacidad de actualizar con información enriquecida los mapas de alta definición la capacidad de simular eh, y testear diferentes medidas de tráfico para mejorar eh, el flujo de los vehículos, si se puede hacer una gestión inteligente del tráfico o si se puede hacer una supervisión rem remota de flotas desde el centro de control. Esto más orientado hacia platooning de camiones o en entornos urbanos hacia robotaxis o sattels. Bueno, y parece muy interesante intentar hacer un ejercicio que combine o que analice eh, los niveles de, de conducción autónoma desde el punto de vista del vehículo con los niveles eh, de inteligencia y de capacidad hacia el vehículo autónomo desde el punto de vista de la infraestructura. Y nosotros en CETAG pues, estamos intentando hacer unas primeras reflexiones para compartir con vosotros eh, sobre cuáles serían las características de la vía para poder ofrecer cada uno de los niveles de automatización. Si empezamos con el nivel 2, en este caso estamos hablando de funciones donde, si recordáis, eh, la conductora o el conductor debe mantener los ojos en la carretera, aunque haya delegado el control longitudinal y lateral del vehículo a, al vehículo, pero debe de, de estar siempre atento y tomar el control de forma inmediata si fuera necesario. Este tipo de funcionalidad de conducción automatizada de nivel 2 ya lo tenemos en el mercado, pero seguramente no, no todas las carreteras están preparadas para que se pueda funcionar en nivel 2, porque parece bastante lógico eh, pues que necesitemos que el firme esté en buenas condiciones, que tenga unas geometrías seguras y que haya una buena señalización horizontal y vertical. Eh, y Tener otra serie de informaciones que le permitan al usuario pues, coger el control del vehículo si, si la situación lo requiere. ¿no? En este sentido, seguramente en esta clasificación de niveles que se está trabajando en Europa, quizás falta un nivel adicional, más bajo, que sería el de la carretera no apta para la conducción autónoma. Si subimos en el nivel de automatización del vehículo y vamos a la automatización de nivel 3, automatización condicional, además de las características anteriores, tal vez puede ser muy interesante disponer de mapas de alta definición, de el, el poder tener que el centro de gestión tenga una monitorización muy extensa de la situación de circulación y de las incidencias en todos los puntos de la infraestructura. Seguramente para un nivel 3 puede ser muy útil... Eh, ...el poder ofrecer servicios cooperativos eh, informando al vehículo autónomo de lo que se va a encontrar eh, pues en, en próximamente en su carretera... Eh, en, ...en la zona donde se está moviendo, extendiendo su horizonte electrónico. Para un nivel 3 va a ser muy interesante tener eh, tecnología de comunicación y, y posicionamiento en zonas críticas como pueden ser túneles o puentes... Y tal vez puede ser muy interesante también, puesto que en el nivel 3 ya no es necesario que los ojos estén en la carretera y el, la conductora o el conductor puede desconectar de la conducción eh, y, y no desconectar del todo, pero sí hacer otras actividades, puede ser muy interesante tener una zona de parada de emergencia por si no hay una reacción por parte de la conductora o el conductor a la recomendación del vehículo de retomar el control. Y en un nivel ya más alto de conducción, de, de alta automatización, pues además de todo lo que estamos hablando, seguramente es muy interesante al disponer de tecnologías 5G con gran ancho de banda, con, con tiempos de respuesta muy bajos, pues poder pensar en servicios avanzados cooperativos y también de posicionamiento, donde podamos ofrecer precisión, ...centimétrica de posicionamiento, eh, el sensado cooperativo desde la infraestructura... ...para que la infraestructura pueda dar información al vehículo autónomo... ...de los vehículos que están circulando, por ejemplo, en una incorporación. Eh, podemos hablar también de carriles dedicados o adaptativos. Y desde luego eh, puede, va a ser muy importante tener procesos estandarizados... ...para la gestión de tráfico en estos carriles mixtos... Eh, teniendo en cuenta casos específicos. ¿no? Pasamos ahora a comentar algunas de las actividades que estamos haciendo en CETAG eh, en relación con la conducción automatizada y, y en particular con la conducción automatizada en infraestructura. Bueno, en CETAG somos un centro tecnológico dedicado al automóvil y al transporte por carretera, eh, ahora mismo con 850 personas, y en la división de electrónica eh, somos... 400 de estas 850 personas y como veis en esta diapositiva la conducción autónoma y conectada pues está en el centro de nuestras actividades como, como la actividad más importante que desarrollamos. Trabajamos en, en diferentes niveles de automatización y en diferentes entornos y todo ello desde una aproximación multidisciplinar abordando Diferentes aspectos de la conducción autónoma y conectada que incluyen pues, la fusión de datos y la percepción, el desarrollo de funciones, eh, el desarrollo del HMI y el puesto de conducción, el desarrollo de unidades electrónicas eh, para embarcar en vehículo de conducción autónoma, eh, el desarrollo de sistemas de conectividad tanto para eh, vehículo como para desplegar en la infraestructura y también eh, capacidades para la validación y el testeo de este tipo de sistemas. Una de las actividades más importantes que venimos haciendo ahora ya desde hace más de 10 años, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, en entorno urbano con el Consello de Vigo y también eh, con la Junta de Galicia, fue la creación de un corredor ITS para ensayar sistemas cooperativos de comunicación cooperativa y en la actualidad también eh, conducción cooperativa y, y automatizada. Eh, es un corredor de más de 150 kilómetros que engloba tanto entornos interurbanos como urbanos y que incorpora eh, las diferentes tecnologías de comunicación, eh, ITS G5, eh, tecnología celular clásica o tecnología 5G. Y además este corredor ITS está conectado con el corredor ITS portugués. Está conectado a diferentes centros de gestión de tráfico y movilidad de la DGT, del Ayuntamiento de Vigo o de CETAG, y además se complementa con laboratorios y pistas de prueba. SISCOGA es en la actualidad uno de los corredores ITS europeos de referencia, y esto nos ha permitido participar en los principales proyectos y pilotos europeos que se han llevado a cabo en el ámbito de, la, de los sistemas cooperativos y de la conducción autónoma y conectada Otro de los proyectos que hemos presentado es el proyecto que hemos desarrollado conjuntamente con Cintra para analizar la relación entre los servicios cooperativos desde la infraestructura y el vehículo autónomo y cómo desde la infraestructura se puede ayudar a ampliar el horizonte electrónico del vehículo informándole pues de atascos, obras en la carretera o vehículos averiados. En este caso hemos trabajado con tecnología ITSG5 y podéis ver en estos vídeos eh, pues cómo se ejemplifican eh, este tipo de situaciones en un entorno real. El vehículo recibe información a través de la infraestructura, por ejemplo de obras en la carretera, de manera que puede reducir su velocidad para pasar por este evento de una manera más segura o indicarle a la conductora o al conductor que debe eh, tomar, que deben, que deben tomar el control del vehículo. Uno de los proyectos en los que hemos trabajado eh, en relación con la infraestructura, en este caso en un entorno urbano, es el proyecto Autopilot. Eh, y en este vídeo po podéis ver eh, la demostración que se hizo en la ciudad de Vigo, por parte del concello de PSA y de CETAF de cómo un vehículo autónomo puede operar en un entorno complejo, como es un entorno urbano, eh, ...a través eh, o con ayuda de la comunicación cooperativa... ...entre las infraestructuras de la ciudad y el vehículo. En este caso, pues el vehículo está recibiendo información... ...sobre la fase de un, del semáforo para adaptar su velocidad... ...o también de una cámara que está detectando la presencia... ...de un peatón y le envía al vehículo... Es, eh, ...ese tipo de información para que pueda regular su velocidad... Y, y hacer todas sus maniobras de una manera mucho más segura. También destacar un proyecto en el que estamos trabajando en estos momentos, el proyecto europeo 5G-Movics, que analiza cómo la tecnología 5G ayudará en el futuro a la conducción autónoma en determinadas situaciones. Uno de los corredores de este proyecto es el corredor español-portugués, que en la zona española pues, incluye el entorno de Siscoga. Y en este proyecto pues, se analizan las funciones que veis en esta diapositiva: lane Merge, Automated Overtaking, Actualización en Tiempo Real de HD Maps, eh, Servicios Infotainment para vehículos de transporte público o también eh, Control Remoto de, de satélites Autónomos. Y de cara al debate que iniciaremos después, queríamos terminar nuestra intervención con algunas reflexiones sobre los posibles próximos pasos. En este sentido, creemos que es muy interesante hacer un seguimiento de los avances que se vayan dando los grupos de trabajo europeos e internacionales. También eh, proponemos analizar la situación de las infraestructuras y carreteras españolas y hacer una clasificación de las mismas según los niveles ISA. Tratando de identificar los puntos de mejora en nuestra red viaria. Y finalmente, creemos que también es muy interesante llevar a cabo pilotos en las distintas zonas de España que estén interesadas para evaluar todas estas tecnologías y para poder establecer...